un sueño que se hizo realidad ¿qué? y que Habita también nos abrió la puerta ¿verdad? para tener nuestra casa propia la verdad que fue una sorpresa ¿verdad? nosotros empezamos con la base ¿verdad? queríamos sacar préstamo calculamos que iba a ser menos tiempo que Habitat nos, nos dijo que iba a ser con visión también que iba a ser por más largo plazo, entonces nos animamos.